Usted sabe que si nos sumergimos con Cristo, también resucitaremos con Él, viviremos con Él eternamente. Y ojalá que esta caminada nos ayude a eso y a no tener miedo a lo que es la muerte, a no tener miedo a los acontecimientos que se presentan, que con el nombre de Jesús podamos siempre salir adelante, a no desvalorarnos, a no despreciarnos, sino que siempre como Hijo de Dios, con dignidad, con la frente, en alta podamos caminar ¿eh? caminar y no parar hasta llegar a la mansión que Dios nos tiene preparado en el reino de los cielos Dios es amor Dios te ama, Dios nos ama Dios nos espera Dios dice que no quiere que ninguno se pierda Él dice que todos se que todos padres santos se salven pues, ¿eh? por eso es importante para nosotros este caminar en silencio porque nos mete por dentro. Y todo aquello que nos aparta de Dios que está adentro, estamos nosotros invitados a dejar en la tumba. Entrar con Él en la tumba, dejar todo aquello lo viejo, y podamos también con Él, el día de mañana en la vigilia, resucitar a una vida nueva. Que Dios nos acompañe a todos y podamos esperar con ansia lo que es la celebración de la Pascua, de la vigilia pascual, que celebraremos mañana a las ocho y media de la noche en la parroquia de San Antonio de Padua, de Sosúa, en los canales. Muy buenas tardes a todos los que nos ven en este momento, en este día, Viernes Santos. Ya ayer hemos celebrado lo que es la Cena del Señor. Y hoy estamos celebrando lo que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el sentido de esta caminata justamente es esto, de acompañar a Jesucristo en, este sepul en la sepultura. Entrar con Él en la sepultura y llorar, como todos lloramos a un muerto Nuestros muertos lloramos, lo acompañamos, le visitamos inclusive luego. Pero lo importante ahora es acompañar a Jesús, entrar con Él, para que mañana en la Vigilia de podamos también resucitar con Él a una vida nueva. Dejar todo lo viejo y acoger la vida nueva que Dios nos está ofreciendo. you <laughs> Oye, tú. Ya, doña, la bandera. Allá. Este día. Yo espero que esta, esta pequeña caminata que hemos hecho nos, nos meta en la tumba, digamos hacia la tumba, ¿verdad? Para estar con Cristo, porque dice la palabra que estar con Cristo es con mucho lo mejor. Usted sabe que si nos sumergimos con Cristo, también resucitaremos con Él, viviremos con Él eternamente.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 en la parroquia de San Antonio de Padua de Sosúa, en Los Charamicos. ¿Este tipo de caminata en silencio es algo que lo hacen todas las iglesias católicas hoy? Eh, cada iglesia particular en la diócesis de Puerto Plata tiene su manera de celebrar. Nosotros en la parroquia de Sosúa celebramos de esa manera, que después de la, ¿cómo se llama? Después de celebrar lo que es la pasión del Señor, salimos a acompañar a Jesús en la tumba, en el descanso en su aire. ¿Verdad? Yo sé que también la, en la zona de Puerto Plata lo hacen, pero hacen de esta forma. Se encuentra la Vige Dolorosa, la, eh, se encuentra también lo que es San Juan y la Sepultura de Jesús, ¿verdad? Y hacen también una palabra y termina en lo que es el Parque Central, ¿verdad? ese es a nivel eh, zona de Puerto Plata. En la zona aquí nosotros somos zona de Sosúa, que cada parroquia celebramos de una manera diferente, ¿verdad? Hoy es el Viernes Santo. ¿Qué hace la iglesia el sábado santo y el domingo que sigue? Eh, ya usted sabe que acabamos de escuchar que Dios ha muerto, la pasión de Jesús, ¿verdad? Entonces está en su sepultura y hay un silencio sepulcral en la humanidad, en el mundo entero, o en la iglesia, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, por eso mañana, ¿verdad? En la vigilia pascual vamos a ver qué pasa a través de una solemne celebración eucarística, ¿verdad? Y las palabras que vamos a proclamar esa noche, nos va a ir marcando las pautas hacia dónde nos vamos, ¿verdad? Pero hoy, esta tarde y mañana, todo el día es una espera, ¿verdad? A ver si es verdad que resucita o no, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, que creemos? Estamos esperando eso. No es una muerte eterna, sino que uno que vida que nos da vida eterna y que va a resucitar. Eso es. Gracias a ustedes. Gracias a todos.